en aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó. Se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No deja que el Señor te vuelva en su Espíritu.